Mis haceres, cómo les lleva la vida, espero que les lleve bastante fácil, pero no tan fácil como tu madre. Nah, es joda. En realidad, espero que estén bien. Quizás no me conozcan, pero yo soy cubano O sea, decir ya hacer la introducción ya te hace darte una idea sobre de qué país soy, ¿no? Pues en este video te enseñaré a cómo enamorar a. Un cubano. Y te preguntarás, ¿para qué yo quiero enamorar a uno de ustedes? O sea, ¿te estás volviendo loco, Maquito? Pues, si no sabías, los cubanos somos conocidos por ser muy calientes. Y por ser muy sexys y todo eso. O sea, nada más... Muy grande. Terminaste de vacilarme, sécate los mojados y vamos al tema. Pero antes, suscríbete porque recuerda que YouTube te recomienda este video por algo. O sea, YouTube es una inteligencia artificial, loco. Tú vas a decirle a eso YouTube. Oh, si YouTube te lo recomienda porque sabe que el video te va a gustar, humildemente. no, baby. no suscríbete y comencemos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos gusta a nosotros los cubanos el postureo el dinero y el reggaetón baby y sí, más dinero. Ya sé que he repetido dos veces dinero, pero es que eso es lo que más nos gusta, o sea, nos interesa, porque es lo que no tenemos. Literalmente, gracias a nuestra pésima situación económica, el cubano no tiene acceso a tener viajes al mundo entero, o recursos y tal, y cualquiera que le da posibilidad de viajar aunque sea a Hungría o a cualquier país random cualquiera que no esté peor que Cuba obviamente, que no sé mucho, pero obviamente el cubano va a estar enamorado de esas personas o sea, literalmente estás cumpliendo un sueño, chiquito un sueño lo menos yo sueño con conocer el mundo y quedarme Mira, también te seré un poquito sincero si no tienes dinero o una buena situación económica con un poco de dinero y mucho carisma puedes que enamores a un cubano tampoco somos muy exigentes por esa parte Créeme, créeme. Aunque bueno, antes que tú intentes enamorar a un cubano, posiblemente nosotros te enamoremos a ti, ¿sabes? <ríe> si tu pasaporte nos dice madre en Cuba, te enamoramos al momento, bebé. <ríe> el doble fui yo. Así que ya sabes, si tienes dinero y le das posibilidad al cubano de tener dinero también, este se enamorará de ti. O bueno, supuestamente lo hará Porque seamos sinceros, el cubano es un poquito superficial Si eres feo de cojones Si tienes un mal cuerpo O eres, eres fea, ¿sabes? o sea, para los dos bandos También tienes un mal cuerpo No creo que realmente podrás enamorar a un cubano y eso es parte del segundo paso, o sea, ya lo mencioné anteriormente, el postureo El postureo que se dice malamente en la calle, como bien se diría, sería eh, presumido O a personas que le gusta presumir, y el cubano es súper presumido ¿Qué? Literalmente el cubano por tal de querer vestirse a la moda con ropas caras Que no tenemos, porque realmente la ropa que nos podemos es copia Pero bueno, aquí somos así, queremos meternos 10 cadenas de oro oro en el cuello y querer presumir, así que si la persona quiere enamorar a un cubano, tiene que estar a la moda. Cabe cal que como mencioné otra vez, ahorita mismo, al cubano nos encanta el reggaetón y una buena persona que sabe bailar, eso nos cautilla. Buen apetito. Literalmente, un extranjero que viene a Cuba no sabe bailar reggaetón cubano, no sabe bailar salsa cubana, a no ser que seas de los países latinoamericanos que seamos sinceros esos países para qué van a venir a Cuba si ¿Sí? tienen lo mismo que Cuba o sea o sea hello hello el cubano nos gusta la salsa el coqueteo el látex en el oído pero el arte en el oído sexy no el arte en el oído en plan bebé y te dejaste un chupón en el oído. No, por favor, ¿qué es eso, chico? Para eso es un chico de esos que no te dio muerte en familia. ¿Te falta cariño, baby? ¿Te falta de cariño? Bueno, como les decía, el cubano nos gusta que se muevan bien en la pista de baile. Y en la cama también. O sea, el cubano ya les dije que era caliente. Pues nos gusta más calentura. No paramos de ser caliente Literalmente, ser bueno en la cama no es una cosa que se suele aprender. O sea, es una cosa que nace contigo. O sea, nace en tu cerebro. C cerebro. Cerebro comente chicos, ¿es cerebro o cerebro. ¿Sí? Te me he confundido, coméntame ¡Oh! Bueno, al final de este video, así que termina de verlo Te voy a dejar una pestañita para que veas uno de mis videos Enseñándote a ser bueno en la cama según un cubano Según lo que nos gusta a nosotros, según nuestros consejos Así que si quieres completar este paso Tienes que ir a ver ese último video Sí, soy un poco puta, no lo voy a decir aquí Va a ver en ese video Y un like O sea, ser bueno en la cama para un cubano es... Lo que más nos gusta, ¿no? ¿No, verdad? Ah, no, es el dinero. Sí, es el resumen de todo Chicos, darle la posibilidad al cubano de tener una mejor vida Y ese cubano se va a fijar en ti es que es un mensaje un poco interesado Lo sé, I know, baby yo comprende eso en tu situación, baby, ¿me entiendes? Pero es lo que hay, no te vengo a decir mentira aquí, ignorarte El cubano nos gusta que sean cariñosos con nosotros Nos gustan que sean atendidos, que nos sean detallistas con nosotros Sí, lo sé, mi español es horrible, no se entendió ni una palabra lo que dije Ay. Mira, yo me avergüenzo realmente de este video Pero aún así lo tenía que hacer porque yo quería abrir los ojos y la mente de muchas personas en el mundo que les interese venir a Cuba. Y ya sabes, si quieres venir a Cuba o no quieres venir a Cuba, igual quieres que alguien en familia de estudio venga a Cuba, ya sabes que enseñarle para que aprenda a como nombrar a un cubano, porque que viene a Cuba o viene por turismo con familia o viene para buscar personas para tener. ¡Chacucu! chaco Y esto es todo en este video. Sí, ya terminé, ya no voy a explicar más nada. ¿Qué más quieres que te diga? Te he dicho todo lo que sé, claro. Vivo aquí en Cuba También puedo enamorarme con este video Si te interesa No sé, ahí te lo dejo Recuerda, tienes que tener cosas que los cubanos no tenemos Literalmente no tenemos la posibilidad de tener Para poder enamorarnos Que un cubano nos enamore a otro cubanos es mucho más fácil Porque ya tienes por lo menos la parte del Sex oh. Admitida en su cuerpo Pero establecido de fábrica igual que su condición Física uh, uh. Así que suscríbete a este canal que es gratis Si no tienes el dinero para enamorarnos Por lo menos suscríbete que es gratis chicos. No, no te cuesta nada ¿Sabes? No te cuesta nada También coméntame sobre qué temas de la actualidad Del día de hoy, de Cuba De cualquier cosa que quieres que te hable Es mi forma de pensar Que dicen Carlos Mucha Caca Pero yo no veo hablando Caca Caca no es un idioma O sea, el idioma cacatú. caco cacao. Recuerden de entrar al otro video que te dejaré al final de este video Hablando sobre cómo ser bueno en la cama según un cubano Así que es todo por bueno hoy Recuerden que yo soy el Marquito Te mando un besito muy grande A ti que seguramente eres bien Y eres más querido por tu familia Y hasta la próxima bebé Hasta la próxima